Con este video trabajaremos el tema trigonometría, para ello vamos a dividirlo en varios pasos, cada uno de ellos son los que veremos a continuación. Primero vamos a ver los elementos que tiene un triángulo rectángulo. Con el tema anterior hemos estado trabajando con triángulos rectángulos, pero solamente nos hemos centrado en sus lados. Ya sabemos que esos lados se llaman hipotenusa, que es el lado de mayor longitud. Sabemos que los lados que forman el ángulo recto reciben el nombre de catetos. Pero ahora, en el tema trigonometría, vamos a empezar a darle lugar a los ángulos de ese triángulo. Por eso vamos a decir que si tomamos como ángulo de referencia el ángulo A, el ángulo de vértice A, vamos a llamar a este cateto, en este caso el cateto BC, cateto opuesto del ángulo A, y al lado AB le vamos a llamar cateto adyacente. Sin embargo, si tomamos como referencia el ángulo C, el cateto opuesto del ángulo C va a ser AB, mientras que el cateto adyacente va a ser el lado BC. Ahora que ya sabemos cuál es el nombre de los catetos referidos al ángulo, vamos a ver qué relación existen entre los lados de un triángulo rectángulo tomando alguno de los ángulos agudos como referencia. Para poder hacer esto vamos a trabajar con una aplicación del GeoGebra que nos permitirá observar la relación que existen entre los lados de un triángulo. En esta aplicación del GeoGebra podemos ver el triángulo ABC, rectángulo, eh, en este caso particular, el ángulo A mide 30, el ángulo C mide 60 grados, pero podría ser de cualquier medida, siempre, otra vez reitero, ángulo recto en B. Y lo que permite esto que yo voy a hacer ahora es modificar el, la medida de, del lado. Vamos a observar lo que sucede. A medida que yo cambio esto, eh, se va cambiando los lados, la medida de los lados del triángulo, pero hay algo que permanece constante y es la amplitud de los ángulos, es decir, siguen valiendo 30 y 60 grados. Entonces, yo lo que quiero observar, quiero que ustedes observen, es que sin importar la medida que tengan estos lados, esta operación que es la medida del lado BC, es decir, en este caso 3,18, dividido la medida del lado AC, es decir, 6,35, da, observen, siempre 0,5. Es decir, que la división entre la medida del lado BC y la medida del lado AC es siempre un número constante y es 0,5. Vuelvo a reiterar que lo que se mantiene fijo es el ángulo. También hice esta otra operación, esta otra división, que es la medida del lado AB dividido la medida del lado AC. Observen que no importa si se cambia, siempre sigue siendo 0,87. Y por último hice la medida del lado BC dividido la medida del lado AB, BC dividido AB, y no importa lo que valga, siempre que el ángulo no cambie, nos da exactamente lo mismo. En esta página de Khan Academy podemos encontrar que a estos tres números, que ya vimos que son constantes dependiendo del ángulo, le vamos a llamar seno, coseno y tangente del ángulo. Relacionado con el triángulo rectángulo se define de la siguiente manera. Llamamos seno del ángulo a la medida del cateto opuesto dividido la medida de la hipotenusa, coseno del ángulo a la medida del cateto adyacente dividido la medida de la hipotenusa y tangente del ángulo a la medida del cateto opuesto dividido la medida del cateto adyacente. Pero no solamente podemos encontrar estos, estas definiciones relacionadas a un triángulo rectángulo. En la calculadora podemos ver que hay tres teclas. Una que se refiere al seno del ángulo, otra que se refiere al coseno del ángulo y otra que se refiere a la tangente del ángulo. Pero ¿cómo relacionamos entonces estos tres números, seno, coseno y tangente, que son tres números característicos de un ángulo, con las definiciones vistas en un triángulo rectángulo de seno, coseno y tangente? Para ello veamos un ejemplo. Otra vez en la página de Khan Academy nos muestra que se determina, se quiere determinar en el triángulo rectángulo ABC el lado AC, que como marque acá no sabemos cuánto mide. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es decidir cuál razón trigonométrica usar. Como nosotros conocemos el ángulo B, lo que tenemos que hallar sería el cateto opuesto y lo que sí conocemos es la hipotenusa. Por lo tanto, la razón trigonométrica que vamos a elegir es la razón de seno del ángulo B. En este caso, seno de 50 grados. Como es cateto opuesto medida del cateto opuesto dividido la medida de la hipotenusa, vamos a sustituir. Poniendo seno de 50 quedaría la medida del lado AC dividido 6. Y luego despejamos el, el, la incógnita, que en este caso es AC, trasponiendo el 6 multiplicando. De esta forma hacemos 6 por el seno de 50 en la calculadora y eso nos da aproximadamente 4,60. Por lo tanto, el lado AC que estamos buscando mide aproximadamente 4,60. Hemos llegado al final de este video en donde hemos podido definir seno, coseno y tangente de un ángulo relacionándolo con la medida de los lados en un triángulo rectángulo. Quedaría entonces por saber en qué situaciones podemos aplicar. A continuación aparece un link de una página donde puedes encontrar varios ejemplos, varios ejercicios para hacer y nos vemos en clase para poder ver en la vida real en qué usaremos estos conocimientos. Nos vemos.